Bueno, arrachal León, buenas tardes. Eh, yo soy Ainzane, soy militante de Izquierda Unida y soy parte de la lista del Carrequín Podemos para Portugalete. Eh, también soy joven y soy portugaluja y, como tal, he visto durante toda mi vida cómo se nos ha inguneado, desoído e ignorado desde el Ayuntamiento, hasta conseguir que la mayoría de los jóvenes nos callemos y demos por hecho que no tenemos ni voz ni forma de participar y hacer un Portugalete mejor, también para nosotras. Pero creo que, lejos de conformarnos, debemos luchar por un municipio que mire por nosotras, que dé voz a nuestras propuestas. Así, eh, os hablaré un poco de las propuestas que tenemos en materia de juventud y de participación. Desde el Carrequín Podemos apostamos por la participación activa de la ciudadanía, dando a las jóvenes herramientas para ser parte del municipio y no quedarnos fuera de la gestión de Portugalete. Para ello, proponemos la creación de un foro joven donde participen todas las asociaciones de jóvenes y para jóvenes, donde tomen decisiones por consenso y que estas decisiones tengan un impacto real en las decisiones que nos incluyan. Queremos que la juventud se sienta no solo representada, sino parte de las instituciones, que podamos llevar nuestras propuestas al ayuntamiento, tener voz y un municipio vivo y atractivo para nosotras. Por esto, proponemos también abrir espacios para el ocio nocturno alternativo y joven, en los que estemos implicadas directamente y decidiendo cómo queremos que sean, qué queremos hacer, que sean realmente alternativos al ocio tradicional y que, sobre todo, acaben con la lacra de las casas de apuestas que cada vez enganchan a más y más jóvenes de clase obrera. Necesitamos un ocio alternativo a esta lacra. Eh, ligado al ocio, queremos que desde el Ayuntamiento se fomente la autoorganización, dotándonos de espacios para ello y que podamos impulsar diversas actividades con las que podamos no solo crear cultura, sino también crear lazos y comunidad. Para que nuestras propuestas y reivindicaciones se escuchen, crearemos consejos municipales de infancia y juventud, que sean verdaderos órganos de participación, adecuados para todos y para todas, eh, que tengan en cuenta nuestras edades y necesidades. Desde luego, vamos a hacer que nuestras decisiones y reivindicaciones no solo se escuchen, sino que sean parte de la elaboración de las normativas municipales. Y para ello, desarrollaremos un reglamento que impulse y garantice la participación ciudadana y efectiva, que incluya iniciativas ciudadanas, consultas populares… Y, además, garantizaremos tener voz en el Pleno Municipal, creando el concejal 22 y, y ampliando los, la participación vecinal en los plenos. Y para que nuestras iniciativas no solo se escuchen, sino que además se lleven a cabo, desarrollaremos presupuestos realmente participativos, con dotación económica para cada barrio, en las que fomentaremos las asambleas mercinales para que nadie se quede fuera. Eh, por último, Evidentemente colocaremos de una vez paneles informativos en las calles de nuestro municipio, en todos nuestros barrios, para que todas las asociaciones y colectivos de Portugalete, así como las vecinas y vecinos, podamos expresarnos libremente y anunciar nuestras actividades, para así no solo ser nosotras partícipes de Portugalete, sino hacer a Portugalete partícipe de nosotras. Es que ricasco.